El proyecto, eh, bueno, realmente nació con, con la muerte de nuestra primera hija, Uma, que, que murió en la semana 39 del embarazo, hace ya un poquito más de 11 años. Entonces, en aquel momento, uh, en, aquel momento en España, había muy, muy, muy pocos hospitales que, que ofrecían una atención parecida a lo que podrías encontrar en, en otros países. ¿No? Um, nosotros en el momento que se nos pasó, pues, uh, a pesar de tener familiares, eh, bueno, por, por mi parte, que es, yo soy extranjera, uh, animándonos a ver a Uma, en principio lo teníamos muy claro, ¿no? que queríamos verla, um, pero una matrona nos aconsejó, eh, bueno, nos aconsejó y finalmente dijo que realmente no nos dejaría verla, ¿no? nos aconsejó no verla que iba a ser muy traumático y nos iba a traumar para el futuro, para todo, ¿no? Y a pesar de tener estos consejos de mi familia, eh, nosotros decidimos escuchar a la matrona, era una, una mujer muy maja, ¿no? Entonces, cuando salimos del hospital y empezamos a indagar en Internet y una amiga mía de Irlanda, que había pasado por lo mismo, nos pasó, nos puso en contacto con una organización en Inglaterra que se llama SANS UK, Claro, empezamos a ver que la atención que habíamos recibido no, no era nada de lo que debería ser. ¿no? Y junto con esto y la ley del registro, que a nosotros nos indignó un montón ¿no? de, que, de que nuestra hija, que tenía nombre, uh, se estaba en todos los papeles, pues figuraba como feto hembra. Entonces, eso fueron como las dos cosas, ¿no? que, que al principio pensamos que solo porque nosotros sí que hablamos inglés, teníamos eh, acceso a muchísimos recursos y que una familia en España que no hablase inglés, que eh, hace 11 años era bastante común, que la gente, no mucha gente hablaba un muy buen nivel de inglés, no pudiera tener acceso a estos recursos. Entonces, bueno, muy, muy rápidamente eh, empezamos con el proyecto. Yo creo que, no lo sé, tendría que mirar mails, pero al mes empezamos ya a maquinar que esto no podía ser. También, claro, con los años lo veo como una, una canalización ¿no? de un duelo, ¿no? de, pues me acuerdo de decir ¿no? que no queremos que su muerte sea en vano. ¿no? Entonces, bueno, empezamos con esto, empezamos a, crear, a querer crear una página web, un sitio donde los, las madres, los padres pudieran acudir, y tener información actualizada, basada en las buenas prácticas. Tuvimos mucha ayuda de esta organización en Inglaterra. Y a la vez, cuando se nos pasó un poco el enfado ¿no? con esta matrona en concreto, claro, nos dimos cuenta que uno, esta matrona eh, había, había hecho las cosas como ella de verdad creía que había que hacerlos. Los había hecho desde el corazón. Eh, y empezamos a darnos cuenta, al hablar con más profesionales sanitarios, que, que no había formación, nadie estaba actualizado en las buenas prácticas, la gente estaba funcionando con las prácticas hace 30 años, eh, de, de negar rotundamente a la madre ver al bebé, a veces el padre o algún miembro de la familia obligado a ver al bebé. Entonces, claro, ahí vimos que, que había un, un punto clave en la atención a las familias que sea el profesional sanitario. Y empezamos a ver que es que no había recursos en castellano, en inglés hay muchísimo. Que no había recursos en castellano, entonces empezamos a, cre a querer crear eh, recursos para el profesional sanitario. Y ahí pues, empezamos a, a escribir la primera guía en castellano que se escribió, empezamos a intentar hacer formaciones. Bueno, entonces ahí es un poco como arrancó todo el, todo el proyecto. La verdad es que también va, va, va cambiando un poco en, en función del año. ¿no? Entonces, claro, este año, uh, como estamos haciendo el Congreso del International Silver Alliance, que eso es un, un trabajo titánico, también este tipo de Congreso. ¿no? basándonos desde un, de unos recursos muy pequeños que es lo que tenemos nosotros unos recursos muy muy muy limitados este año por ejemplo es el, eh, el proyecto principal ¿no? um, yo creo que en general la, la, la asociación las líneas son uh, siguen siendo un poco las mismas en el fondo ¿no? desde desde el principio ¿no? eh, que las familias, siguen teniendo información de acceso fácil, de lectura fácil, que es fácil de comprender, que entienden cuáles son sus derechos a, a, a todo relacionado con la muerte esperada o inesperada de su hijo, um, que, que tejemos, ayudamos a tejer redes con otros grupos de apoyo, con, con familias, con grupos de apoyo, y intentamos unir la gente según sus localidades. ¿no? Intentamos ser un poco quizás un, un punto central donde luego podemos pues, derivar personas. ¿no? A efectos legales, pues intentamos hacer mucha divulgación ¿no? de, de los derechos de, de las familias, eh, divulgación científica, Hemos hecho bastante divulgación científica y sí que empezamos eh, en la línea de lo que es la, la prevención, ¿no? que esto para nosotros es un área que desde hace bastantes años vemos que es un área que, que hay bastante carencia aquí todavía, no hay tanta conciencia ¿no? de, de que en un país como España quizás una tercera parte de las muertes intrauterinas se podrían prevenir. prevenir. Um, y vemos que no hay estrategias, no, no hay campañas de salud pública para, para hablar de este tema. ¿no? Entonces, esto es un área que, que realmente intentamos cada vez dar más importancia. Hemos hecho alguna campaña, tenemos otro pendiente de hacer, ¿no? de prevención. Um, entonces, las líneas, en ese sentido, yo diría es esto. ¿no? Es el recursos y apoyo para familiares, divulgación científica, Um, prevención y conciencia, ¿no? de crear conciencia social para intentar cambiar pues, a nivel administrativo, le legislativo y socialmente el, el enfoque que tiene el, el, a la muerte intrauterina, bueno, muerte perinatal. El, el informe, yo creo que lo que ha dejado muy claro el informe, es, eh, bueno, voy a empezar por lo positivo. Uh, es que, bueno, en los últimos el informe es bastante, el, el campo de trabajo, al final, fue bastante amplio, ¿no? Desde el 2013 al 2016, creo. Um, sí que vimos um, una mejora en cuanto a, a la atención. Eso es positivo. El, problem, el problema es que empezamos desde un punto tan bajo que aunque haya esa mejora, comparado con otros países, estamos todavía a años luz, ¿no? Entonces yo creo que el informe ha dejado muy claro esto. Ha dejado muy claro que, que según, que esto ya lo sabíamos, ¿no? pero según uh, la comunidad en que vivas, el hospital en que pares y hasta el, el equipo que te atiende ese día, eh, va a depender de la atención que tú recibas, ¿no? Entonces eh, queda muy evidente que la, la atención que hay ahora mismo en España es muy desigual y, y no todas las familias reciben la, las mismas oportunidades ¿no? y la misma atención eh, basada en, en las buenas prácticas. También creo que una cosa que, que también deja muy claro es que, aunque culturalmente Siempre hay diferencias a nivel cultural ¿no? y podemos comparar con, con otro país de, de Europa y nos podemos plantear ¿no? el, a, hasta dónde influye la cultura, en, en, sobre todo en relación a lo que es el, el tiempo que se pasa con el bebé, ¿no? que es, es, es un, un, un punto muy importante en cuanto a la experiencia de una familia, y muchas veces pues, se plantea y se pregunta si, si aquí en España es que es, es diferente porque culturalmente somos distintos. ¿no? Y por ejemplo, en el informe pudimos ver que el 96% de las familias que, que vieron a, a su bebé se, se arregla, alegraron de, de verlo. ¿no? Y esto lo comparas con otros estudios en otros países y el porcentaje es lo mismo con lo cual eh, aunque aquí culturalmente hay diferencias pero realmente cuando ves a dónde llegan los padres con una atención buena vemos que el resultado es muy parecido a otro país entonces para nosotros eso era muy importante ¿no? porque como asociación recogíamos muchísimo la experiencia de las familias que el informe para nosotros refleja perfectamente lo que ya llevamos muchos años escuchando. ¿no? pero era como blanco sobre, negro sobre blanco, ¿no? de decir, es que es así. ¿no? Eh, una de las cosas que también deja muy claro el estudio, y esto es eh, igual en todos los sitios, en todos los países, eh, donde se hacen estudios, donde se hacen investigación, donde implementan estrategias y implementan eh, protocolos, una carencia muy grande es la formación del profesional sanitario. Y es una formación continua, continuada y son recursos. Porque el escribir protocolos y redactar protocolos y investigar sobre protocolos está muy bien. Pero si no implementamos estos protocolos y no es una implementación estratégica, eh, con un principio y un fin, Uh, y que contempla la formación de manera continuada durante, durante este periodo y para los futuros profesionales sanitarios, es que no sirven de mucho. Entonces, yo creo que esto, el, digo que ya lo hemos visto en nuestro estudio y acabo de estar hace una semana en, en Irlanda para una, un cierre de una implementación de unas eh, guías nacionales sobre la muerte perinatal y es lo mismo, sale lo mismo. O sea, es la formación del personal sanitario, es fundamental, la formación y los recursos. Desde luego que sí, desde luego que sí. Y además creo que todo va, con, todo va a, la, a la par, ¿no? A nivel social es un tema que se habla más, las familias hablan más. Eh, la riqueza que tienen las historias de las familias para los equipos sanitarios es algo que, que, es que no tiene precio. ¿no? Entonces em, empieza a haber una retroalimentación cuando una atención es buena, eh, las familias tienden a querer a agradecer al equipo, quieren tender a querer volver con el mismo equipo. ¿no? Entonces esto es una retroalimentación muy positiva. Y, desde luego, el, el, nosotros lo que vemos es el, el reclamo por parte de los profesionales sanitarios a, a tener formación y tener recursos, una vez más, ¿no? la palabra, ¿no? el recursos. ¿no? Um, sí que hay sectores que, que se prestan más, y esto no es única en España tampoco, es también a nivel internacional, lo que es matronería y enfermería se presten más que lo que es ginecología y obstetricia. Entonces, bueno, esto es un, un, un reto que hay aquí y en, en muchos otros sitios, ¿no? el, el conseguir que, que el, la atención del equipo y la formación del equipo sea a, a todos niveles. ¿no? Y desde luego, um, to, muchos de los proyectos que se han impulsado en, en hospitales, los han impulsado profesionales sanitarios y muchos de ellos nadando contra corriente y muchos hospitales con equipos que han conseguido el permiso para hacer un protocolo, han trabajado, han investigado, han redactado el protocolo y el protocolo está en un cajón esperando a ser aprobado. Entonces muchas veces incluso encuentras profesionales sanitarios que, claro, el protocolo no está aprobado, pero van haciendo, pero casi van haciendo casi escondidas, ¿no? Pues que si sí, unas cajas, que son sí, unas mantas, que son sí, unos recuerdos, pero bueno, entonces, claro, el, el... por eso digo es que un poco a la par ¿no? tienes, tienes las familias que, que ya están realmente haciendo un reclamo para que haya cambios, para que a nivel social sea más aceptado poder hablar de tu hijo. Y por otro lado, pues, los profesionales que también están haciendo un gran esfuerzo y están haciendo, eh, como decimos en inglés, como de, están haciendo de, de campeones ¿no? dentro de sus propios centros sanitarios. Uh, nosotros tuvimos la suerte de, de poder registrar a UMA en el registro de Irlanda, por ser irlandesa. Nosotros tenemos un, ahí no tenemos libro de familia, hay certificado de nacimiento ¿no? y hay un certificado específico que entró en el 85-95 cuando teníamos una, una presidenta, eh, entonces, nosotros tenemos el papel que pone su nombre, su apellido, sus padres, todo, ¿no? Peso, todo. Eh, y cuando nos, en, nos entregaron el papel, que fue un verano que fuimos a Irlanda, por un lado fue como un, una victoria, y por otro lado fue como, es, no deja de ser un papel, ¿no? Pero desde luego lo que, lo que me quedó muy claro es que, y, y siempre señalo como aquí, ¿no? Pero, lo que, todo lo que es la administración, ¿no? todo lo que son estos procesos burocráticos, esto se filtra en la sociedad. ¿no? Entonces, en cuanto una madre o un padre tenga un papel, un libro de familia, un certificado, me da igual cómo se llama, que ponga el nombre completo de su hijo o su hija, a nivel social, este ser tiene un, una identidad social que ya lo tiene. Porque ya, ya se ha creado desde el momento del embarazo, ese bebé ya empezó a tener una identidad social. ¿no? Y, pero claro, a nivel de papel, cuando este bebé tiene una identidad social para las familias, es, es, cambia un poquito ¿no? el, la manera que, que sales al mundo ¿no? y, y puedes decir, oh, no, es que tiene nombre o oh, es que esta es su foto. ¿no? es pues claro, cuando la, la administración no reconoce ese bebé como una persona, que fue, que, que murió, pero fue una persona, el, eso al final acaba filtrando. ¿no? Entonces, el, para nosotros, por un lado, es la dignidad de las familias, que quizás al principio para nosotros era la, la, la dignidad de nuestra hija, pero claro, con los años en la asociación y las, ¿no? trabajando, te das cuenta que, claro, esto, hasta que... Es como siempre, ¿no? los cambios tienen que, tienen que cambiarse a todos los niveles. ¿no? Y yo creo que es, es muy importante, ¿no? Es igual que has mencionado las, los servicios funerarios, ¿no? Eh, y aquí es, está muy... Eh, hay mucha desinformación. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso y en caso de otros, otras familias, no dejaban poner el nombre en la urna, en la placa, porque tenía que coincidir con el certificado, por pues, si quieres viajar. Bueno, entonces, claro, la, la placa que te ponga feto hembra o feto macho, eh, es súper doloroso, pero luego otras funerarias que no, no, no, sin problemas, ¿no? Entonces hay, hay mucha desinformación allí ¿no? y, y a veces no, no, no es más que un dolor añadido. ¿no? Eh, en, en cuanto a las funerarias, claro, hay de todo, ¿no? Es un poco como dentro del hospital, hay, hay, hay, hay familias que tienen unas experiencias muy buenas porque son personas que se tratan a diariamente con la muerte, con lo cual no hay tabú, y familias que, que no lo ha sido tanto. ¿no? Entonces, eh, es difícil dar un, un, una fotografía exacta de, de lo que sucede, ¿no? Oh, lo de las bajas. Eh, bueno, okay, una madre con una muerte intrauterina a partir de 180 días, que son como 26 semanas, más o menos, eh, tiene su derecho a su baja, 16 semanas. Por debajo de 180 días no tiene nada. Y yo creo que ahí, desde luego, hay una especie de agujero que se debería cubrir. ¿no? Porque si con 180, 160 días de embarazo se muere tu bebé y tienes que parir, Realmente, tiene que ver, debería haber algo contemplado allí. ¿no? Que, que el cortar con lo de 180 días, sí por debajo no, creo que es un tema que se, que se debe mirar. También con la baja del padre, que ahora sé que sí que se va a entrar ¿no? esta baja de 16 semanas y tal, lo que pasa es que el padre ahora mismo, tal como es ahora, creo que tiene un mes, ¿no? un mes de baja, pero en caso de que el bebé fallece, eh, fallece antes de nacer, no tiene derecho a baja. Y dicen que si el bebé nace con vida, sí tiene derecho a baja, pero en la letra pequeña eh, dice que esa baja tiene que haberse gestionado mientras el bebé está vivo. Con lo cual, eh, claro, el padre, si está en el hospital con su hijo, que viva X horas o X días pues lo que no va a ir es a, a gestionar su baja, ¿no? entonces hay un, ese es un tema que, que es un poco un, como un coletazo ¿no? de, de esa especie, especie de baja por paternidad. No sé si se va a cambiar cuando entra esta nueva ley, no he ido a hablar nada de ello, pero entonces en cuanto a, a esto es un poco la, el derecho a la baja, y luego el, todo lo que es la, la burocracia y qué llenar y qué traer. Y en un hospital es el papel amarillo, en el otro es el papel verde. Es... Claro, nosotros hemos, en la web, por ejemplo, hemos intentado como dar la información de la manera más clara e incluso sí que hicimos algún intento de contacto con el INSS, de proponer hacer un trabajo de manera conjunta para que las familias pudieran recibir una información 100% cierta, que pudieran ir tranquilamente a solicitar su baja, pero la verdad es que no obtuvimos ninguna respuesta por parte de Lins, porque creo que estaría muy bien, estaría muy bien que hubiese un folleto muy sencillo que trata específicamente sobre, sobre los derechos, que sí, en la web del, del ministerio está, está puesto los derechos, pero que, que explicase un poco mejor el proceso para las familias, porque el momento ya después de dar la luz de por sí, eh, estamos en una especie de, de, de nube, pues la nube en este caso, cuando hay una muerte, es distinta, pero sigue siendo un, una nube, ¿no?, o quizás más una tormenta. Entonces, eh, hay familias, hay madres que, que, aunque han parido después de 180 días, no tienen baja porque no saben que lo pueden tener. Claro, es un poco... que Es posible, ¿no? que, imagínate, una madre que al final eh, no, no coge su baja porque piensa que no tiene derecho. ¿no? Y es posible que en el hospital alguien en algún momento le dijo que tenía derecho a una baja. Pero claro, la información en estos momentos es que a veces es que no se registra, no se acuerda o van para solicitar la baja y pues les toca funciona, un funcionario que, que nunca se ha dado un caso así y les dice que no tiene derecho. Entonces se van a su casa y por no peleárselo. ¿no? Y en el fondo lo, que, lo sencillo que sería ¿no? que salgan de, del hospital con un folleto, con un pack de folletos que es una de las cosas que en el, las cajas de recuerdo que vamos a introducir ahora eh, en el primer hospital, que va a ser en el San Juan de Deu, eh, va, van a empezar a, a usar las cajas de recuerdo una manita. Claro, dentro de lo que es la caja hay un pequeño pack de folletos que, que, bueno, que contempla pues, desde crear recuerdos hasta cuáles son tus derechos. ¿no? Y ese material, tú te vas a casa con ese material y no es que tienes que buscar en internet y dar suerte que das con nuestra web o con la web de quien sea, ¿no? Y es muy sencillo, son, son cosas muy sencillas y, y luego quizás en el seguimiento, que sea un tema que se pregunta, has podido hacerlo, ¿no? Por un lado, de momento no, tenemos ningún, no, tenemos, no estamos subvencionados por el Gobierno, ni tenemos ninguna subvención privada ni nada así. Todo lo que hacemos eh, lo hacemos de manera voluntaria. Mm, todo el dinero que recaudamos es mediante donativos o alguna acción que hacemos. ¿no? Entonces, desde luego, sí, se puede donar y si la gente quiere donar es muy, muy, muy agradecido y luego en, en cuanto al voluntariado sí que eh, por un lado al ser una organización tan pequeña a veces incluso incluso gestionar el voluntariado es un proyecto en sí y a veces fallamos allí no que tenemos gente que quieren colaborar y no sabemos dónde o cómo colocarlos ¿no? entonces también hay sentido aunque llevamos 11 años como, aso como aso bueno, 10 años como asociación es un tema que también vamos aprendiendo no a a, a cómo colocar a la gente y cómo gestionar el voluntariado. Entonces, pues bueno, intentamos, eh, según el proyecto que tengamos, pues, eh, y que alguien encaja con el perfil, que muchas veces necesitamos perfiles como muy concretos, ¿no? O alguien que sepa llevar redes sociales o traductores profesionales. Um, filólogas, ¿no? cosas así, pues, eh, que podemos ubicarles según los, según los proyectos.